Les cambiaría mi puesto solo un mes. A ver cómo ellos podrían vivir así. Que Creo que viven en una cúpula que, que no se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Lo que es el Estado creo que se ha olvidado hace ya muchos años de, de todos nosotros. Yo en esta situación no está nunca. Hombre, bueno, he estado en situaciones, pero ahora sí sin ningún trabajo ni sin nada. Yo ahora lo que quiero es, mientras que no encuentro trabajo, tener algo para.. para vivir, vamos, para poder comer. Fui a servicios, a servicios Sociales para, para ver qué, en qué me podían ayudar. Decidimos pedir la renta básica. La ayuda que dan no es para tirar cohetes, es, es mísera, vamos. Es muy baja. La renta mínima puede resultar el último paraguas, el último recurso, pero que nadie se equivoque. Que puede hacer una familia con varios miembros con una cuantía con 300 y pico euros. Raro es el día en el que no viene una familia, una persona, a contarte una historia de enorme dificultad social, eh, económica, eh, que no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Buenas. Andrés es un claro ejemplo de lo que era la clase media y que ve cómo la crisis, se lleva su ilusión, su proyecto por delante, necesita ayuda para evitar la exclusión social y que encuentra como la administración eh, lleva un año mm, sistemáticamente denegándole eh, la ayuda de renta mínima que él solicita. No por cumplir los requisitos se está concediendo porque hay enormes limitaciones presupuestarias. El único recurso que le puedes ofrecer es que desde el banco de alimentos se le vaya a dar un, unos paquetes de arroz, unos paquetes de espaguetis, ¿no? Nosotros como trabajadores sociales deberíamos rebelarnos contra esto. Es que tenemos que tener algo. Si nos quiten la ayuda, pues que sea un trabajo. No hay ni trabajo ni ayuda, no podemos vivir. meses sin ingresos, eso es, no te puedes imaginar cómo, ¿no? Porque a la hora de preparar comida y no tienes nada, es el infierno. Ahora hace dos años y cada año que me, que me llega la carta con que está denegada la beca, pues me pongo a pensar en todo. Y a veces no encuentro salidas. Con lo que estoy cobrando, yo no llego, no llego al fin del mes. Así, si mis, mis dos hijos pueden tener beca, yo por lo menos estoy más tranquila y estoy más contenta porque pueden comer de todo en el colegio. Aquí en casa no, porque siempre falta algo. El trabajador social es muy buena persona. Cuando voy ahí a los servicios sociales, cuando tengo una cita con él y empezamos a hablar y eso, siempre intenta saber lo que me pasa. Muchas veces lloro y me, no sí, sé, es que ahí también encuentro otro apoyo. Y a veces te olvidas por qué ha sido, porque cuando empiezas a hablar y eso, sabes que hay una persona que está contigo y, y te puede ayudar. Bueno, desde la administración nos está dando las soluciones que se debería de dar. Entonces, estamos un poco pues eso, desbordados y a la vez estamos, están, sobre todo compañeras y tal, están como emocionalmente agotadas agotadas porque mmm, se ven incapaces de poder hacer lo que, les, lo que les correspondería y poder ayudar a toda esa gente. esta situación en la que se encuentra Turia y, y se han encontrado miles de familias, eh, en este caso de Aragón, están quedando excluidas porque hay, en el, porque hay detrás el intentar recortar los recursos destinados a la protección social, buscando los limitantes que, que, que, que en vez de extender la protección la limita. Con la excusa de que estas becas de comedor y de libros lleguen a la gente que más lo necesita, la más, más, más, más precaria, la se han dejado por el camino cientos y miles de familias que, que se las han pulido de un plumazo pues, yendo a, a cuestiones de tipo formal o administrativo. La sociedad Social ha sido una profesión nacida desde una perspectiva de cambio. No sirve cualquier cambio, no sirve cualquier medida, no sirve cualquier posición. No se pueden plantear medidas de perfil cínico en una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Me hierve la sangre. Veo muchos debates, pues, leo mucho, eh, escucho mucho, pero... ¿Es tan fácil mentir? ¿Se está mintiendo tanto? hay mucha gente que está pendiente de un hilo de lo que les pueda pasar y a mí todas estas cosas me pueden dar vergüenza pero estoy ya tan quemado y tan si pudiera acreditárselo a alguien que está ahí arriba se lo diría hay que defender lo poco que queda Yo, cuando nací, a mi madre le dijeron: a estos niños se les pone en el pollo y se les deja morir. Y también le dijeron que de mí no esperaran nunca nada, que con tenerme vestidita, limpita, pues teníamos suficiente. Esa era la capacidad que deseaban otros, que yo tenía. Todas las personas, eh, independientemente de su condición, tienen las mismas aspiraciones, los mismos deseos, las mismas ilusiones, las mismas problemáticas. Entonces simplemente que se nos trate como personas de una buena vez, no como dependientes, ni como minusválidos, ni como discapacitados, ni nada de eso, como personas, con nombres y apellidos. En Canarias se están muriendo cientos de personas en situación de dependencia, sin recibir sus derechos. Y esto es genocidio encubierto, genocidio por parte de los políticos. Es una cuestión de derechos humanos. Siento fuerte y con más energía y tengo ganas de hablar, gritar, contar lo que me está pasando, para ver si llega también el mensaje a los responsables de todo eso y para que vean que sí que somos humanos y que queremos vivir con todo el mundo. Cuando uno anda con, con la verdad no tiene que tener miedo ni nervios de nada. Hay una emergencia social, los trabajadores sociales estamos indignados con esa situación. Hemos venido al Parlamento Europeo para trasladar toda esta situación a nivel internacional. Vamos a dar el paso que queríamos y es que se nos ha abierto un camino para plantear eh, peticiones eh, a la Unión Europea concretas demostrar cómo se vulneran los derechos y posteriormente pediremos que se tomen medidas para evitar eh, esa vulneración de derechos. Un camino que sabemos que es largo, que es difícil, pero es posible y lo vamos a hacer operativo porque entendemos que el cambio empieza por ahí. Todas estas experiencias que estamos teniendo han estado con nosotros acompañándonos la Federación Internacional del Trabajo Social Global y las van a llevar de mmm, propuesta a la ONU. Los profesionales también nos tenemos que empoderar y ellos nos ayudan a empoderarnos a nosotros, eso es fundamental. Decimos que las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia necesitamos, exigimos, por la reiterada violación de nuestros derechos, un órgano de denuncia directa al Parlamento Europeo. ¿Eh? ¿Se dejarán de vulnerar algún día los derechos humanos?